A partir de este momento llega el rey de los datos que no le preguntamos a nadie en este tren para pocos días. Viernes, se termina la semana, se termina, pero nunca, nunca, nunca nos vamos a ir sin, date, sin darte la información que necesitas, pero no sabías que necesitabas, o no es así. Buenas tardes Rochi, Seba, Isa, <ríe> ¿cómo andan? ¿Qué haces, Laureano Siapa, más conocido como el Chapa de la gente? ¿Todo Bien. Todo bien, acá andamos todo en orden. poniéndole ondita a todo esto. Venimos hoy a tirar un dato que va a destruir sus mentes. Así, así tan fuerte. No sé si tan fuerte, pero eh, venimos a romper con una, un ideal colectivo. De, o en esto que construye la historia que encontramos. Eh, ...cosas muy particulares... ...que nos hicieron creer que, que eran así... ...y en realidad no eran tan así... Wow. Eh, ...porque... ¿Por qué? ...yo les voy a preguntar... ...hace un tiempo... ...en una, en, un, en alguna otra columna estuvimos hablando... ...del de primer corto de animación... Eh, ...mundial... ...el primer corto que había sido... Eh, ...bueno, un invento que estaba ahí... ...en disputa también de quién era el, el autor... Por, por, la, ...por la disputa entre los años... Pero si yo les pregunto ¿Quién es como el padre de los dibujos animados? Ustedes seguramente me respondan eh, Disney Bolina también. Walt Disney, exactamente <risa> <risa> <risa> Dibujos animados, dibujos animados Estamos hablando de las películas Esas que conocemos eh, todos De que son a, a las animaciones Esos largometrajes Bueno, parece que eh, Al principio o hasta hace un tiempo estaba eso como establecido de quién era el creador de los dibujos animados uh -huh. en el mundo que a, por su gran éxito y su empresa que fundó y logró, bueno, ya sabemos hasta dónde llegó Disney, y hasta mundo? nuestros días y, <risa> y es dueño de casi todo lo que vemos Subo a parte nuestro. Alrededor. De Disney Corporation. <risa> bueno, hay la piedra fundamental de. fundacional, perdón, de. De Disney que se dice ser padre de los dibujos animados como tales, bueno, no fue así. Sino que el primer largometraje de dibujos animados se realizó en nuestro país. No me la contes. Molina Campos, yo ya ah. No. No, Molina Campos <risa> hacía cuadros, está bien, sí, eran dibujos, pero. Era, este, era, este que vas a decir seguro que era amigo. Vamos a hablar de la vida del de primer dibujante de dibujos animados, Quirino Cristiani, se llama así porque en realidad no era argentino, pero se viene a los cuatro años a nuestro país. Él Argentina. es nacido en Santa Giuleta, en Italia, Italia en, 19, en 18, 1896 nació. Habíamos y en el 1900 se vino allá para... Ya ni debe existir ese pueblo. Una canción italiana habíamos escuchado. Recién. Ah, mira, bueno, todo, sí, sí, está, sí. está todo conectado. Todo conectado, ¿viste? Bueno, este señor que se vino desde Italia eh, con su familia eh, muy joven a los cuatro años eh, desarrolló su vida acá como un argentino más y a los 19 años es contratado por otro otro señor italiano, Federico Valle, que le, lo invita a, a trabajar en su estudio cinematográfico para que hiciera caricaturas, él era, ya era caricaturista, pero no hacía dibujos animados, porque hasta ese momento no existían, eh, para su estudio. Le, le, le pide que haga dibujos, eh, que se haga, haga caricaturas. Pero lo que le pide este Federico Valle a, a Cristiani, es que si puede encontrar la forma de hacer movimiento en esos dibujos, porque sus películas no podían tener dibujos fijos, porque las películas se movían y no tenían mucha gracia eso. Claro. Entonces con 20, con 20 años, en 1917, Cristiani eh, desarrolla una técnica a partir de, de cartones, de figuras de, de cartón recortado, donde cuadro por cuadro las va colocando y así realiza lo que sería la, prim la primera animación en nuestro país de dibujos animados y a... eso se, se desarrolla en un, eh, en un largometraje Producido por este Federico Valle que era su, su jefe y se logra realizar lo que se llama El Apóstol el primer largometraje de dibujos animados del mundo y por el cual tiene que ser reconocido como decíamos, Quirino Cristiani por ser el inventor de los dibujos animados a diferencia de Walt Disney que Walt Disney, bueno, obviamente se llenó de plata <risa> no así Quirino Cristiani pero bueno eh, eh, es un poco la, la, el puntapié inicial de, de esta historia. Vamos a acá, escuchar algún... ¡Argentino! argentino. ¡Papá! ¡Argentino! Sí, sí, acá Argentina. en otro país. Aparte la técnica es muy, es muy básica y la otra técnica que desarrolla Quirino también es para, eh, para realizar estos dibujos animados, es que cosía... Eh, una técnica es cuadro por cuadro Que es lo que conocemos eh, por ahí más en, en las cuestiones de animación de plastilina Vieron que se van moviendo los, los muñequitos Y se van filmando cuadro por cuadro stop Y motion. lo otro que desarrolló eh, Claro, stop motion eh, Y lo otro que desarrolló Fue con las mismas figuras de cartón Ir cortándolas, recortándolas eh, Entre lo que sería eh, Sus brazos, la cabeza Las, las piernas todo el, todo el cuerpo También incluso animales y todo y coserlos con un hilo negro y a ese hilo negro a ese esa figura cosida la filmaba en, en lo que sería un cartón negro todo era negro y cuando lo pasaba al negativo a, al negativo del film que filmaba se veía en, blan, en, en blanco en fondo blanco entonces y con las líneas negras no, no, no. La, la, la típica caricatura por ejemplo pensamos en mafalda para que se imaginen pero era como si a más falda, la filmaran en todo negro, y una vez que lo hacían negativo, se, pub se publicaba en realidad lo que se viera era el negativo. y para, para, si para era, o escuchar algo? Porque yo veo algo de fondo tuyo en el aire de la radio, no se va a dar cuenta, pero... Eh, no Quiero quiero decir algo, pero capaz que me equivoco, por eso pregunto. Podemos primero. ir describiendo. Está, está bien lo, lo que señalás, Eva. La foto que tengo detrás mío es el afiche del de apóstol de cómo era... De cómo eran los dibujos más o menos, porque la historia del apóstol eh, particularmente trata sobre, hace eh, referencia a Irigoyen, porque si algo también tenía, a diferencia de Walt Disney, vinculado mucho Quirino Cristiani, es que hablaba de política en sus, eh, en sus dibujos y a través de, de, de este film animado el apóstol se utilizaba un poco a... A y el rol que tenía en ese tiempo en nuestro país este, este dibujo, este largometraje, se estrenó en 1917 Háganse una idea del contexto del, del país y del mundo en 1917 Para la radio todavía no se inventaba Bueno, claro, sí a No me acuerdo en qué sí, sí, fue sí. la radio, claro Si sí, fue el centenario del año pasado Claro, en 1920 fue el centenario de la radio eh, Dense en un ideal lo, lo avanzado que estaba eh, Quirino Cristiani Y lo, les tiro un dato para que comparen También seguimos comparando con, con Walt Disney eh, Walt Disney estrenó Su primer largometraje En 1937 20 años después Ahí va. este Quirino ¿Sacó alguna película más después de esta? Tuvo sí. algunos eh, Largometraje es más, pero vamos a escuchar primero el fragmento que tenemos y después seguimos hablando. Con estos resultados, Valle decidió producir un nuevo proyecto, el cual se convertiría en el primer largometraje de animación de la historia del cine mundial. Este film sería una sátira política y tomaría a Irigoyen como personaje principal. Cristiani tardó un año en realizar el Apóstol trabajando él solo en la animación de los 58.000 cuadros, a razón de 14 cuadros por segundo que contuvo el film. Los personajes fueron diseñados por Diógenes Taborda, un conocido dibujante de historietas. También participó el arquitecto Andrés Ducaud, realizando una maqueta para la secuencia final donde se incendiaba Buenos Aires. El Apóstol, tuvo su estreno el 9 de noviembre de 1917, con un éxito impactante y permaneció casi un año en cartel. Con estos resultados... También, eh, bueno, contaba un poco lo que contabas vos recién. Y eh, lo, lo interesante también es, es ver cómo... Me, me distraje, perdón. Eh, es ver es ver también cómo lo, lo fueron produciendo eso. Sí, exactamente. Porque, bueno, tuvo un gran laburo de, de Cristiani. Eh, le llevó mucho trabajo porque, eh, como decíamos, eh, como escuchábamos ahí en el fragmento recién, eh, sobre es, Ese fragmento que escuchamos es sobre un documental de Cristian eh, laburo, Metió mucho laburo, tuvo que hacer 58.000 dibujos eh, Para completar lo que eran los 14 cuadros por segundo Y la, la película duraba más de una hora Así que pensemos en el trabajo y, y Nunca el desarrollo el que tenía No, bueno, pero también era eh, Para esa época era re ambicioso y, y lo logró y tuvo mucho éxito el Apóstol, la verdad que, que lo, lo que escuchábamos tuvo casi un año, eh, estuvo casi un año en cartelera y luego con ese con ese impulso arrollador eh, se fue a producir otros largometrajes. Uno de ellos fue eh, un año después se, se llamó el siguiente largometraje sin dejar rastros que hacía referencia a un episodio de la Primera Guerra Mundial. Y más avanzado ya en su carrera, en 1931, estrenó Peludópolis, también haciendo referencia a lo que era Hipólito Irigoyen, pero ya de, desde esta. en esta óptica, eh, más eh, crítico, mucho más crítico, a Irigoyen. En, en el otro hacía como un guiño, era como una especie de juego eh, de que Irigoyen tenía un sueño y trataba de combatir. ...a la corrupción de, de la política... bueno en este, ...en este caso... ...recordemos que Derivation se le decía al peludo... ...bueno, tomó el nombre de ahí la película... ...se llamó El Peludópolis... ...pero como el contexto del país ya había cambiado... ...en 1930... Eh, ...no tuvo demasiado éxito... ...solo el, el gran éxito de, de Cristiani... ...fue eh, su primer film... ...como decíamos El Apóstol... ...y luego no tuvo mucho éxito... ...no tuvo mucha repercusión... ...cosa que lo llevó a abandonar... ...la, la animación... Y dejar el oficio se dedicó a doblar películas, a subtitular películas. Cristiani decidió, a partir de todo este, de este quiebre, digamos, como económico, eh, abandonar su carrera y archivar todos sus, sus largometrajes y, y dejar un poco el. Del lado de la animación. Creo que había visto algo, sí, ahí con, con este último eh, que, que fueron pasando algunas imágenes por ahí de distintos, de estos distintos trabajos, en el Museo del Cine Argentino, que está en Buenos Aires, lo llegué a conocer un tiempito antes de la pandemia, en ese vetano, eh, y a, aparecía, claro, pero por el nombre no había relacionado que era argentino, claro. Claro, bueno, hace, hace relativamente poco se rescató, se empezó a rescatar la figura de Quirino Cristiani porque. Eh, y, ese, y ahí es donde vamos eh, Archivó todo su, tu, todo su material Y el problema fue Que eh, eh, donde dejó todo su material guardado Tuvo dos incendios ¿Eh? Y se perdió absolutamente todo Su filmografía O sea, el apóstol que estamos hablando Y de todos los films que hizo Los romometrajes animados No quedó rastro Salvo de, de un solo... Cortometraje Que se llama El mono relojero de 1938 eh, que, que se puede ver Se puede encontrar en Youtube Que es, está animado y ta, además tiene sonido Tiene algunas voces ahí Se escucha medio mal pero Se puede buscar en Youtube Se llama el mono relojero de 1938 Y es la, la aventura De un mono bastante pícaro Que va haciendo un par de travesuras Un par de maldades Y le van pasando algunas cosas Y se escapa al principio se escapa de, de la casa donde está y, y termina volviendo. Eso es más o menos la historia. Que si lo, si lo ven, eh, el, el corto este me, se hace. A mí me resultó muy parecido a lo que a los viejos dibujos de Disney. Y esto hay que pensarlo en el contexto que de nuestro país con la tecnología que había en nuestro país. Eh, realmente es una animación muy pero muy avanzada. Y mm -hmm. es increíble. También eh, el mismo... un mono el personaje... Porque eh, obviamente se mueve un montón... No, no eligió un pingüino... Ponerle sí, dos o tres <ríe> movimientos. <ríe> También pensamos... Claro, de hecho juega todo Perdón, sí Perdón, termina, termina, termina. No, no, que juega... En la animación juega todo el tiempo con... Eh, con la cola del mono... Y va haciendo... Eh, va rompiendo cosas... Y va saltando de un lado para otro... Se, se supermueve el, el personaje... Y, y, y en su entorno también va haciendo cosas y la verdad que la animación es espectacular también pensemos lo que pasó en esa época con el cine el, el material con el que se filmaban los cines eh, con el que se hacían los, los negativos de los que estamos hablando eh, era bastante barato se proliferaba muchísimo en Latinoamérica y sobre todo en Argentina el cine y después alrededor del 40 Estados Unidos al ver que está, había un boom ...del cine, y ellos eran los productores de esta materia prima, deciden levantar los precios y prohibir, eh, o, o no me acuerdo bien cómo fue la medida, pero bueno, en algún momento lo vamos a profundizar bien porque no tengo el libro de historia en este momento, sí recuerdo cómo fue, no la fecha, ni, ni cuánto claro. fue el arancel que se cobraba, pero eso, eh, básicamente, en esos años... Eh, destruyó o por lo menos menguó muchísimo la industria del cine nacional que venía... Eh, Argentina era muy buena productora de cines antes de esos años y bueno, obviamente si hablamos todos de dibujos animados y de Disney tampoco es casualidad, ¿no? El imperialismo metió ahí sus garras siempre Sí, tal cual. Bueno, eh, a, a, hablando justamente de, de Disney y el imperialismo, eh, eh, recordemos que Walt Disney visitó nuestro país. Uh -huh. ¿Se acuerdan que siempre está mencionado ese viaje? Porque se dice que también ahí se inspiró de. De la de, República. De, Al para, final, crear, para crear su parque. De la República de los Niños. Al final, este Disney era un. Capaz que era argentino y todo, Mira. Capaz que era, es todo mentira que era estadounidense, pero como vio que allá la pegaba más, dijo, bueno, yo soy de acá, pero vino acá, que las animaciones se crearon acá primero, capaz que habló hasta con este Quirino... ¿Cómo era? Sí, ah, ahí es lo... ¡Corriste, Disney! A, a ese dato iba, en 1941 Walt Disney viaja a nuestro país Recorre un montón de cosas, recorre los campos Bueno, le, le, le, lo hacen medio de todo el tour Para le hago un titular Walt de la Disney... época Un titular de la sí. época de cuando vino sí. Walt Disney Es estadounidense, viajó a Argentina Y robó una idea y se hizo millonario <risa> la, la veo publicada y info a eso ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, en, porque acá no tenía oportunidades, entonces se tuvo que ir. Acá bueno, la idea eh. no tenía oportunidad, entonces se la tuvieron que robar. <ríe> que que por pues, si no, nos vinieron bueno, que... el imperio a robarse todo, ¿no? <ríe> recursos, todo. ideas también, la, la, la República otra, de los Niños. Otra cosa más. O... Otra <ríe> cosa el... más también. Claro. Bueno, eh, Walt Disney, entre todas las ideas que, se, que robó y se le ocurrieron, qué, qué sé yo, eh, tuvo un encuentro con eh, Quirino Cristiani, porque conocía su trabajo, sabía del trabajo de él, obviamente no era un ignorante, y le ofrece trabajo, le dice que si se, si se iba para allá a trabajar con él, porque la verdad las técnicas que había desarrollado a lo sorprendían mucho, y Quirino Cristiani le dice que no. Que se quería quedar acá, que quería Ay. quedarse en su laboratorio pero, trabajando Así que rechazó una oferta que nunca vamos a saber en qué podría haber terminado Pero bueno, podría pequeño. haber sido también una Argentina, gran gran colaboración y, y Le ofrecieron trabajo en otro lado, pero se quedó y fracasó <risa> no, no quedó en los libros de historia, o quedó en pocos Pero en un, en alguno lo encontró el señor Laureano Siapa, qué impresionante bueno, por eso, hace poco se empezó a, a, re, a convocar de vuelta a, a rescatar la figura de Quirino porque si bien no siguió dedicándose a la animación, eh, fue el fundador eh, y eso hay que reconocérselo, tiene el mérito de haber sido el, el pionero y la verdad que tuvo, eh, no solo fue el pionero, sino que con su largometraje el primer largometraje tuvo mucho éxito el eh, Quirino murió en, en Bernal, en Quilmes, en 1984 Y hasta hace muy poco tiempo, casi no se sabía de la vida de él Pero a partir de una investigación también de, de los mismos eh, vecinos de, de Quilmes Se empieza a rescatar la, la figura de, de Quirino Así que se puede encontrar de manera gratuita en Youtube el documental realizado por el Centro de Producciones Audiovisuales de, del municipio de Quilmes, que lo hicieron en 2011, lo buscan como Quirino el Gran Pionero, 2011 dice, eh, y lo van a poder encontrar ahí. De ahí es el fragmento que escuchamos, que, que relata toda, toda su historia, toda su vida. Y, y si no, también pueden ver... ¿El relojero. El mono relojero es el, el, el, el cortometraje. Es con pianito, Así que ¿no? Los tuimos, los tu... Sí, no se, no se entiende muy bien, no tendría mucho sentido pasarlo porque la verdad sí, por ahí es más interesante verlo, se escucha muy mal. No, el audio tampoco que... En esa y además si lo subís a YouTube con, y está registrado ah. con los cositos, después YouTube viste que... En esos temas se pone la gorra, te baja los videos, te pone advertencias, no te dejan monetizarlos. Y acá ah, nosotros sí. con YouTube nos queremos llenar de guita. Mal, que obviamente. Si sí, no, para que sea Claro, entonces no subimos. ¿no? No. no. bueno, se puede encontrar también. El, el, lo buscan el mono relojero 1938, porque si no le va a salir la canción de Capanga. Así que te pongan el mono relojero 1938. Y si no, y si les interesa mucho y la vida de Quirino y quieren profundizar un poco más, hay un libro que sacó Ediciones de la Flor, que se llama Quirino Cristiani, pionero del cine de animación. Se puede comprar por internet o por en cualquier librería. Así que, bueno, ahí les dejo las recomendaciones para que sepan un poquito más de, de este gran, de gran autor, que, que la verdad que la historia se encargó de un poco de, de silenciarlo, de... ...de que no lo conozcamos... ...la verdad que a mí... ...cuando yo conocí la historia... Eh, ...me sorprendió... ...está buenísimo Chapa... ...y nosotros también... O sea, nos ...lo queremos en un billete... ...sí... ...sí, sí, sí... ...armame un billete... ...y que le pongan al mono relojero atrás... ...y al mono de capanga también... ...no veo por qué no... <risa> sí, sí, y, toda, ...y toda la banda capanga... ...andando ...viste que... ...yo lo vi una vez... Eh, ...al mono de capanga... ...andando eh, en skate... ...arriba de un escenario... Y se paró de manos, arriba del skate. Capo, muy bien. Vamos, mono. Te juro, te lo juro. Bien, Así hay que, que hacer los dibujitos ahora. Sí, con Quirino, con el mono relojero y todo acá panga. Bueno, podríamos ir escuchándonos entonces el mono relojero. Me ya encanta. que estamos. Sí, ¿no? sí, sí. Laureano, siapa sí, y la buena tienen? data. ¿Sí? sí, sí, ya está todo listo acá. Así que, Laureano Sea para la buena data. Nos vemos el miércoles que viene, chapa. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, andate a dormir vos.